Deseos para mi mundo. Paz. No entiendo la guerra. De verdad tirar bombas arregla algo. No se dan cuenta que pueden volver el mundo a un lugar inhabitable. De verdad no podemos ponernos de acuerdo hablando. No podemos comunicarnos o no nos importa y queremos imponernos. ¿Por qué la gente mira hacia otro lado? Los seres humanos estamos perdiendo nuestra estabilidad trabajo como sociedad y nuestras vidas. Lo que estamos haciendo puede resultar en consecuencias irreparables y dañar a los que amamos. De seguir así no podremos hacernos cargo de las cosas que de verdad importan. Deseo para el mundo, paz.